Mucho antes de que existieran las tarjetas de crédito, existía algo llamado la tarjeta Dinners Club. Fue inventada en 1949 por una persona llamada Frank X. McNamara Dinners Club. Fue la primera empresa de tarjetas de compra que eran similar a una tarjeta de crédito. Pero solo te permitía comer en restaurantes y en vez de pagar en el momento pagabas tu factura al final de cada mes usando esa tarjeta, pero no era una tarjeta de crédito como las que conocemos hoy, porque uno tenía que pagar sí o sí en total de la tarjeta a fin de mes. Esas tarjetas de compra fueron los primeros pasos de las tarjetas de crédito, y fueron un éxito a tal punto que hoy en día aún existen, algunas tarjetas parecidas, de hecho hay algunos bancos digitales que ofrecen ese tipo de tarjetas, pero salvo esas raras excepciones, las tarjetas de crédito de hoy son diferentes, ya que en lugar de pagar el total del saldo de la tarjeta cada mes, una persona puede pagar solo una parte lo que debe y pagar, el resto más adelante, sin embargo esto es ya. Es peligroso que pueda en una gran deuda acumulada, por la que se pagarán muchos intereses, por eso es importante enseñar a la gente cómo mejorar el uso de tarjetas de crédito, en lugar de ser esclavizados por ellas. En su primer año 10.000 personas se dieron de alta en la tarjeta Diners Club. Para 1959 el club tenía más de un billón de miembros. Cuando Frank Emes Mara comenzó la tarjeta Diners Club, Tal vez sin darse cuenta creó uno de los más grandes negocios de la historia de las tarjetas de compra y más tarde las tarjetas de crédito aprovecharon las ganas de tener más y más cosas que todos en mayor o menor medida tenemos al pagar con tarjeta de crédito. Separamos el placer de comprar, del dolor de tener que pagar, es decir estamos muy contentos por haber comprado algo pero al no ver el dinero gastado en el momento no sufrimos por tener que pagarlo, nos hace sentir como si estuviéramos recibiendo algo gratis, cuando lógicamente sabemos que tarde o temprano, tendremos que pagar. Una de plataformas más fáciles de ganar dinero es en deudas, es decir prestarles dinero y convertirlos en esclavos de sus deudas, muchas de las personas más ricas a lo largo de la historia han sido banqueros y eso es porque todo lo que tienes que hacer es darle dinero a alguien, y cobrarle una tasa de interés por el dinero prestado, así de fácil y sencillo no es necesario comprar ni vender nada, tampoco hay que fabricar o enviar un producto. Todo lo que tienes que hacer es prestar dinero y sentado a que esas personas esperan a quienes les prestaste el dinero, trabajaron para devolver el préstamo más los intereses. Cuanto más dinero presta, más dinero ganarás, por lo que tú seguirás, que las personas saquen préstamos increíblemente grandes, como una hipoteca para una casa para que queden atrapados en ese préstamo durante gran parte de su vida, pero no siempre necesitas dar grandes préstamos, como una hipoteca de una casa, para ganar dinero, sino que, prestando poco dinero, también se puede ganar mucho, para eso tendrás que cobrar una tasa de interés muy alta. Entonces, aunque el préstamo sea por poco dinero, la cuota que te tienen que devolver, por haberles prestado tu dinero será tan alta, que lo será tan alta, que las personas quedan atrapadas igualmente en una deuda de por vida, cuando tú sacas un préstamo en cada cuota que pagas estás devolviendo una parte del dinero. Prestado más intereses y si el interés es muy alto entonces también será alta la cuota a pagar. ¿Qué hace que la deuda sea más grande y más difícil de pagar? Estos préstamos a tasas altas suelen atrapar a las personas pobres más fácilmente que a quien tiene una mejor situación económica. En Estados Unidos, el costo de ser pobre es muy alto, cuando se trata de sacar un crédito, ya que las tasas de interés que pagan los pobres son mucho más altas y muchas veces la cuota de un crédito, termina siendo casi todo el sueldo de la persona y en las últimas décadas las tarjetas de crédito, son fuertes a la forma perfecta para atrapar personas. Concediendo crédito a un de interés muy alta, las tarjetas funcionan con la misma lógica que un crédito como el que usarías para comprar una casa. Pero con compras diarias, esto es porque las personas usan tanto su tarjeta que termina acumulando deudas gigantes, que luego tardarán muchos años en poder pagar, es decir cuando las personas quieren comprar algo pero no quieren dinero, ven su tarjeta como la hermosa pieza de plástico con la que podrían hacer eso que quieren y piensan. Es solo una compra no puedo pagarlo en este momento, pero lo pagaré más adelante, sin embargo muchas veces las personas realizan una compra y luego otra y otra hasta que acumulen mucha deuda y antes de que se den cuenta, han acumulado tanta deuda de tarjetas de crédito que apenas pueden pagar los intereses cada mes y así es exactamente como ganan dinero las tarjetas de crédito. En el año 2020, un estadounidense promedio tenía más de tres tarjetas de crédito, con un saldo promedio de más de 5 mil dólares de deuda en cada tarjeta y esta deuda viene creciendo. Si observamos el gráfico, podemos ver cómo la deuda de tarjeta de crédito promedio creció. Ya que en el año 2000 era solo de 15 mil dólares, mientras tanto las empresas de tarjetas de crédito, no paran de ganar dinero y han obtenido más de 176 mil millones de dólares en ingresos, solo en 2020. Este video trata sobre el lado de las tarjetas de crédito, pero pese a ese lado oscuro. Mucha gente es fanática de las tarjetas y tiene varias de ellas y no toda esa gente está ahogada en deudas de tarjetas sino que muchas personas han logrado usarlas sin tener que pagar ni un solo centavo en intereses a las empresas de tarjetas de crédito. Pero para no pagar intereses debes jugar bien tus cartas. Y esto es nunca comprar lo que no puedes pagar, siempre paga tu tarjeta de crédito todos los meses por el saldo total. Así podrá aprovechar todos los beneficios que te dan gratis, sin convertirte en uno más de sus esclavos por una sola tarjeta de crédito, Banca Americana puedes comprar casi cualquier cosa en casi cualquier lugar, Banco América, brinda crédito instantáneo, desde Boston hasta Honolulu, desde Londres hasta Bangkok Bank American, pronto llegará al sur de Ohio, como otros servicios del ciudadano Banco Nacional Elton, aprovechando el éxito de Dinners Club Bank of American, lanzó en 1958 la primera tarjeta de crédito. Llamada BAC América. Para todo tipo de uso y no solo para restauro para restaurantes, Bank America, piensa en ella como dinero. Bank of American, mandó tarjetas a millas de personas en todo Estados Unidos. Sin embargo, como no tenía una banda magnética, ni ninguna forma de llevar a cabo registro de las compras, Bank of American perdió millones, ya que las personas gastaban con sus tarjetas, pero no quedó registro de las compras que había. Entonces nunca se les cobraban sus gastos. De hecho, en el pasado, el fraude con tarjetas de crédito era algo muy fácil y común, pero a pesar de que perdió, dinero, con esa primera tarjeta ganaron una base de clientes enorme, Banca América La forma de pagar hoy en 1966 las tarjetas de crédito se volvieron tan populares, que el Banco América comenzó a vender a otros bancos el derecho de crear tarjetas de crédito Banca América, para cada banco finalmente tras la unión de varios bancos se crearían Visa, que reemplazaría a Banco América en la década del 70 y ahí comenzaría la competencia entre todos los bancos para vender sus propias tarjetas de crédito a través de Visa, como pasa hoy en día las medidas de seguridad fueron evolucionando para los años 80. 80. La mayoría de las tarjetas de crédito vienen ya con una banda magnética y la posibilidad de verificar las compras. Esto abrió las puertas para que más y más bancos vieron en negocio y ofrecieran a sus clientes sus propias tarjetas de crédito. A la gente le encantada las tarjetas. Estaban gastando un dinero que ellos sintieron que no era suyo. El crecimiento de las tarjetas de crédito, junto con otros hechos, hizo que la deuda de los hogares en los Estados Unidos empezó a dispararse la línea roja del gráfico muestra la deuda que las personas en Estados Unidos tienen en relación al sueldo que ganan. Y ahí podemos ver cómo la deuda aumenta mucho, a partir después de las tarjetas de crédito, el modelo de negocio limitado a la perfección, pero todavía faltaba algo aumentar las ganancias. En aquel momento las tarjetas de crédito solo cobran un interés del 4% o 5% en comparación con lo que cobraron los últimos años, donde llegó más del 16%. Los bancos ganaban poco con los intereses que cobraban, pero en la mayoría de los casos que tienen prohibido por ley aumentar las tasas de interés, necesita una forma de cobrar marjetas, necesitan que este nuevo producto genial, que hizo que la gente pensara que podría comprar cosas gratis, les diera mucho más dinero. Y a finales de los 80 y principios de los 90 finalmente encontraron la forma física. En aquellos años... La mayoría de los estados en Estados Unidos tienen muchas leyes que no permitían que las empresas de tarjetas de crédito aumentaran las tasas de interés, pero un día un estado cambió las reglas de Dakota del Sur, eliminó su tope a las tasas de interés, y entonces los bancos de ese estado podrían cobrar el interés que quisieran Dakota del Sur. Había estado corto de dinero durante décadas y permitir a los bancos que cobren más intereses era la mejor forma de atraer el dinero de los bancos a su territorio, ya que les permitía cobrar más impuestos y a su vez los bancos darían más crédito impulsando el consumo, pero esa no fue la única buena noticia para las empresas de tarjeta de crédito. Solo unos años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ocurrido lo que se llamó la senté de mercado una ley que permitió a los bancos de Dakota del Sur, cobrará las mismas tasas que cobraban allí o en cualquier otro estado. Esto fue una excelente noticia para los bancos porque quería decir que por ejemplo, si un banco tenía su sede en Dakota del Sur y ahí cobraba una tasa de interés del 25%. Entonces podía cobrar ese mismo porcentaje en todos los Estados Unidos, por más que en otros estados las tasas tuvieran un límite más bajo, eso hizo que los límites que habían puesto otros estados ya no tuvieran sentido y que ahora todos los bancos quisieran mudarse a su sede central a Dakota del Sur, para cobrar desde ahí el interés que quisieran en todo el país para evitar que todos los bancos se muden a Dakota del Sur. Muchos estados quitaron los límites entonces ahora los bancos pueden cobrar mucho más interés y comenzó a ofrecer tarjetas de crédito a todo el mundo, adultos, jóvenes, desempleados, todos podría tener una tarjeta de crédito. Pero las tarjetas de no eran para todos, ya igual que si tú eras una persona con más riesgo de no pagar, como por ejemplo un desempleado con pocas posibilidades de pagar su tarjeta, entonces tienes que pagar una tasa de interés increíblemente alta y eso hacía que se, hacía que se, acumular deuda de por vida, es decir, si tú tienes una deuda y el banco te aplica un interés tienes que pagar un monto, al que recibe. Pero si al momento de pagar no pagas todo ese dinero al saldo, se le volverá a aplicar un interés y volverá a aumentar tu deuda, y así sucesivamente el negocio de las tarjetas creció tanto, que llegó al punto en que Citigroup, empresa dueña de Citibank era una de las empresas más rentables a principios de la década del 2000. Según el ranking de la fortuna 500 que muestra las 500 empresas más grandes del mundo. Pero eso no terminaría allí. Porque la Corte Suprema pasaría otra ley llamada la sentencia Smiley, esta ley quitó los pocos límites que queden y ahora los bancos pueden cobrar los intereses que quisieran, es decir les dio a los bancos rienda suelta para ganar mucho más dinero, los resultados aumentos de tasas que llegaron hasta el 36%, o incluso el poder cambiar las tasas de interés de los clientes en cualquier momento y casi sin aviso, esto es como si tú crees que estás pagando un 25% de interés, y de golpe cuando te enteres, y de golpe cuando te llega el resumen de la tarjeta, te enteras que estás pagando un 36%. Una tasa de interés del 36% significaba que si tardabas dos años en pagar un saldo de 10.000 dólares terminarías pagando al banco más de 14.000 dólares, lo que sería una cuota de 590 dólares cada mes. La mayoría de las personas en Estados Unidos no podrán pagar las cuotas mensuales y terminaban atrapadas por mucho más tiempo en sus deudas, incluso las personas que siempre han pagado todo a tiempo de arrepentirse que sus tasas de interés casi se habían triplicado y ya no podría pagar sus deudas, sin embargo las personas no podrían hacer nada al respecto. Y las empresas de tarjetas de crédito apenas estaban empezando, evidentemente algunas personas tienen dinero para gastar, ¿por qué otra? Razón pagarían un gasto de mantenimiento tan alto por tener una simple tarjeta de crédito, cuando podrían tener la tarjeta. Descubre la tarjeta que no cobra gastos de mantenimiento anual y además devuelve dinero en efectivo en cada compra lo que significa que pone dinero en tu bolsillo, en lugar de quitarlo para las retas de crédito se habían duplicado, incluso en hogares pobres después de tomar el control de las tasas de interés. El próximo objetivo de los bancos era conseguir más clientes y el primer grupo que fueron a buscar fue el de los jóvenes estudiantes universitarios, la mayoría de ellos querían tener dinero extra y como eran jóvenes, no se molestaban en leer la letra pequeña de los contratos, eso era una combinación perfecta. Además como tienen muchos gastos y poco dinero lo más probable era que la mayoría de los estudiantes no cumplieran con sus pagos, lo que significaba que las empresas de tarjetas de crédito podría cobrarles además multas por demorarse. A diferencia de lo que uno piensa la peor pesadilla de una empresa de tarjetas de crédito es un cliente que paga su deuda todos los meses, porque esa persona tiene todos los beneficios, pero no paga ningún interés. Lo que realmente quieren los bancos, es tener deudores morosos, es decir personas que no pueden pagar sus deudas, y por lo tanto se demoran en sus pagos. Eso es porque una persona que solo paga el monto mínimo de su tarjeta, en vez del total, va a estar continuamente pagando. Intereses, un ingreso pasivo para el banco, Un ingreso pasivo para el banco. las empresas estadounidenses de tarjetas de crédito, se empezaban a aparecer más a un usurero que a un banco, contrataban a los mejores abogados para escribir contratos llenos de cláusulas que les favorecían y que las personas no podría entender. Por ejemplo, los contratos le daban el poder a los bancos de aumentar las tasas de interés cuando quisieran, o pongan las fechas de pago en días festivos o multas de semana para que las personas no pudieran pagar un tiempo, y entonces así les podríamos cobrar más intereses, incluso dejaban de firmar los contratos en papel, con la excusa de salvar al medio ambiente cuando en realidad lo hacían porque sabían que la mayoría de las personas probablemente no leerían la letra pequeña. Si lo mandaban por correo electrónico y para buscar más clientes, las empresas de tarjetas de crédito ofreciendo premios y recompensas en efectivo por usar sus tarjetas, un ejemplo de esto son los programas de puntos o millas de las tarjetas, que cuanto más dinero gasta, sea con tu tarjeta, más puntos te daban y luego podían canjearlos por regalos. También pueden ofrecerse. También pueden ofrecer 0% de tasa de interés durante los primeros seis meses o un año, para que las personas se acostumbraran a tomar y deuda, se les volviera un hábito endeudarse. Con sus tarjetas, una tarjeta Visa tiene sentido en 2021, las familias estadounidenses tenían un promedio de más de 6 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito, y en muchos casos las personas no podrían pagar esas, entonces el banco les cobraba más y más multas por pagos atrasados. Incluso si las familias se declaran en bancarrota siguen recibiendo ofertas de docenas de empresas de tarjetas tarjetas de crédito ahora todo esto puede sonar mal pero hay una forma de ganarle a las empresas de tarjetas de crédito en su propio juego hola soy donald trump y quiero hablarles sobre lo conveniente que es la tarjeta visa check todo el mundo sabe que la tarjeta visa check está conectada directamente con tu cuenta bancaria UPS, pero si pierde o le roba en su tarjeta, sabía que no es responsable de las compras fraudulentas y obtendrás cada centavo de ese dinero de vuelta. Como dijimos antes, muchas personas están encantadas con las tarjetas de Cto. También puedes disfrutar de otras ventajas que ofrecen gratis tipo de beneficios. Puedes disfrutar con tus tarjetas, uno de los más útiles y apreciados para quienes les gusta. Viajar es el acceso a las salas VIP de las aerolíneas. Eso te permite vivir mucho mejor la experiencia del aeropuerto. Mucha gente asocia los aeropuertos simplemente con experiencias terribles como estar sentado con muchas personas esperando horas y horas, pero cuando tienes una tarjeta que te permite entrar al salón VIP, lo aprecias mucho más. Puedes tomar un trago y comer gratis o toma un café gratis, mientras usas tu ordenador portátil, hasta incluso se vuelve. Una buena experiencia esperar de esa forma en un aeropuerto, para muchas de esas. Tarjetas el gasto de mantenimiento anual puede parecer muy caro, pero mucha gente no se da cuenta de que hay muchos beneficios y es posible que no los uses todos, aunque están ahí para ser usado. Entonces, si tienes que pagar 700 dólares de costo de mantenimiento, pero usando esos descuentos y beneficios logras ahorrar 500 dólares, entonces puede que termine pagando solo 200 dólares, y si viajas cada trimestre son solo unos 50 dólares, pagando solo 200 dólares, y si viajas cada trimestre son solo unos 50 dólares por viaje. Lo que no es para nada caro si lo comparamos con el beneficio de entrar a los salones VIP de los aeropuertos, y cuanto más viajas, obviamente se vuelve aún mejor. Además, muchas tarjetas te permiten acumular puntos o millas. Y con ellas puede hacer viajes realmente geniales. Por ejemplo, si tú debes hacer un viaje y solo tienes 200 dólares por noche para gastar en un hotel, tal vez puedas usar tus puntos o descuentos para poder ir a un lugar mejor y tal vez hospedarte en un hotel de 500 dólares la noche, pero pagando solo 200. Entonces lo único que tienes que hacer para asegurarte de que las empresas de tarjetas de crédito no te hagan su esclavo, es seguir dos consejos. El primero es no comprar lo que no puedes pagar, así que, si no usarías tu propio dinero en algo, no uses tampoco la tarjeta de crédito para comprarlo. El segundo consejo es que pague el total de tu tarjeta todos los meses, así no acumularás deuda, ni pagarás intereses si sigues estos dos consejos, entonces podrás disfrutar de todos los beneficios de las tarjetas descuentos, las millas y sin pagar ni un centavo de intereses, pero si no sigues estos consejos, las tarjetas de crédito puede ser un arma de doble filo, las tarjetas son como el alcohol, si tomas alcohol de manera responsable, entonces el alcohol no es realmente un problema, pero si no puedes controlarlo, entonces el alcohol te termina haciendo daño, si ese tu caso y realmente no puedes controlar tus compras, entonces hay otras tarjetas que no funcionan de la misma manera que las tarjetas de créditos tradicionales. Como, por ejemplo, las tarjetas de crédito prepagadas, donde tú cargas dinero en forma anticipada y solo puedes gastar hasta el monto de dinero que tienes cargado, o las tarjetas de débito, las cuales cada vez que las usas, estás gastando directamente el dinero que hay en tu cuenta, es solo un problema de encontrar el tipo de tarjeta que sea para ti y aprovecharla. Esto fue Secretos de un Emprendedor por Max Valencia qué tipo de tarjeta es para ti, o si has tenido alguna experiencia con alguna de estas tarjetas de crédito. Déjanos tu comentario. Comparte este valioso video a tus amigos y familiares para sus finanzas y no caigan en las marañas de las empresas de tarjetas de crédito, si no sea solamente para quien aprovecha estos beneficios. Si te ha servido este contenido te invito a que agradezcas con un like y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a Secretos de un Emprendedor. Activa la campana de notificación, puedes seguirme en mis redes sociales como arroba Max Valencia y en Spotify como Secretos de un Emprendedor. Nos vemos en un próximo video. Bendición.